Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, 24 de abril del 2018. Yo soy Fulvio Ureña y estaré junto a mis compañeros brindándole el contenido de hoy. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana que ustedes nos permiten compartir este contenido. Gracias a Telenor Canal 10 que nos empalma con todo el Nordeste,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 Análisis locales, nacionales e internacionales en este mundo globalizado Muy buenos días, mi querido compañero Francis Rodríguez <risa> <risa> <risa> <risa> Buenos días, amables televidentes, buenos días Fulvio Buenos días a toda la región del Nordeste Gracias al Padre por la luz de este nuevo día Que nos ayude a desenvolvernos en él Que nos dé inteligencia emocional y que permita que cada uno cumpla con los roles que tiene pendiente o que son sus actividades de cada día. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco también a los amables televidentes porque cada mañana hacen suyo este su programa de mañana. Es un compromiso que asumimos. Fulvio. Francis, estamos estrenando estamos, luces y no están, los controles están hay luces nuevas. Los controles están en ese zapresto. Eh, de inmediato compartir con usted el informe nacional de metrología, ONAMED. La Oficina de Metrología no menos dice que para hoy habrá aguaceros ocasionales en el interior del país. Se empieza a disipar el panorama nuboso. No obstante, en la tarde pueden ocurrir aguaceros débiles a moderados a razón de una vaguada que se encuentra en los niveles bajos de la troposfera en el sur y esto podría provocar que en la parte de la tarde puedan eh, ocurrir aguaceros moderados en ocasiones con, con tormentas eléctricas y ocasionales ráfagas de, de viento, principalmente en las regiones este, sureste, noreste, Sur oeste, la cordillera central en la zona fronteriza. La UNAME mantiene alerta para las provincias Monte Plata, La Vega y Monseñor Noel. Siguen tres provincias en alerta por, por, por posibles desbordamientos de ríos, arroyos, cañadas y hace un llamado a los habitantes de esas provincias: Mon Monte Plata, La Vega, Monseñor Noel. A tener debidas precauciones En resumen Vamos a tener aguaceros ocasionales A partir de la tarde Hacia la provincia del interior del país Y se mantienen Algunas alertas en estas tres provincias Que hemos mencionado Tiempo caluroso de ingerir líquidos Y mantenerse con ropa ligera Estas son las condiciones del tiempo Que nos van a regir por el día de hoy Bueno 24 de abril, Francia. Gracias, Fulvio, por tu informe del tiempo. Sí, hoy se conmemora un año más de la revuelta del 65 y 24 de abril al 3 de septiembre, con una inclusión de fuerzas mixtas de la OEA invaden nuestro territorio que dejó al menos unas 5.000 personas entre civiles y militares, por el restablecimiento de la Constitución del 63 y del profesor Juan Bosch, primer presidente post dictadura elegido por el voto libérrimo de los dominicanos y democráticamente en ese momento se derrocaba a Donald Rick Cabral, y, los y el triunvirato Mira Francis Juan Bosch El 20 de diciembre del 62 no, perdón sí. Entra a, a lo que es las elecciones sí. Las primeras elecciones Y gana con un 57% Ya en febrero Toma de posición Pero ya en septiembre Le dan entonces el golpe de Siete estado Siete meses después Siete meses después le dan el golpe de estado y fíjate, él deja la deuda en 11 millones de, de dólares y cuando viene el tribulato eh, lleva la deuda de 11 millones a 150 millones de, de dólares. Empieza la corrupción, empieza la avaricia, empieza el robo en el Estado. Muchos militares hicieron empresas para suplir, para traer también eh, contrabando de armas de, desde Estados Unidos. Y en nombre del comunismo, para atacar al comunismo, entonces tuvimos la invasión. Y este 24 de abril, como se llama, la revolución de, de abril, el capitán Peña Taveras, irrumpe en el despacho del jefe del ejército, el general Rivera Cuesta, se acerca al escritorio y le pega la ametralladora en el pecho y le dice, general, usted está preso. Así inicia la revolución de abril. Revolución de abril que le costó mucho a este pueblo, que le costó mucho a los hijos de este pueblo, aquellos que creen en la constitución, aquellos que defienden la democracia y la independencia de las naciones. Y hoy, por la misma violación de la constitución, tenemos algo parecido a lo que había en esos momentos, de pilfarro, robo de las instituciones públicas muchos contrabando y falta de libertad, de equidad y de independencia en los poderes del Estado. Hoy nosotros conmemoramos esa revolución de abril donde valientes ciudadanos dominicanos, Alberto Camaño deñó, Claudio Camaño y tantos otros ofrendaron y se entregaron por esta patria con corazón, con alma, con cuerpo y muchos del pueblo de a pie descalzo con una ametralladora en las manos sin comida con una ametralladora en las manos reivindicaron a nuestra y, nación ante el ejército más poderoso del mundo y causó bajas militares de los guardias ocupantes que según hay relatos la valentía del pueblo dominicano que ha sabido siempre reponerse y enfrentarse a grupos, naciones, que han intentado mancillar constantemente nuestra nación, nuestro terruño, cuántas invasiones hemos tenido, ¿eh? Nosotros solamente, nosotros nos hemos defendido. Cinco veces o seis. Seis, seis veces. Es decir, ten, son una, unos episodios que verdaderamente muestran una memoria histórica rica, de valentía, de mujeres y hombres que han, que han dado su sangre por nuestra patria y que hoy, que hoy, 24 de abril del 2000 18. Aún tenemos amenazas de invasión de otras índole, no armada, pacífica, procurando que nuestro Estado se haga cargo de un problema de otro Estado, como si fuéramos el Estado rico, como si fuéramos el Estado pivote, y saber que siempre se han tejido tras el manto del poder grupos de anexionistas que todavía tenemos en el Estado Dominicano, qué cosa tenga este país y qué cosa tengan los dominicanos distorsionados en su memoria histórica. Hoy se quiere erradicar toda esta valentía, todo este despliegue de, de luchas que ha tenido que librar la República Dominicana, desde que Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, con ellos los restauradores, desde Mira, que ellos la establecieron y desde que ellos la defendieron, caramba, nosotros mismos hemos sido partícipes, los dominicanos, de dar paso a cosas como esta. Mira, Francis, están pasando algunas imágenes y podemos ver Parte de los, ahí está José Francisco Alberto Camaño Parte de los héroes que participaron en esta gesta heroica Y mira las mujeres, Francis. Sí. Las mujeres se integraron en cuerpo y alma También a defender su patria Entregaron toda su, su valentía Su entereza su ayuda, su colaboración Y ellas mismas también Blandían armas Para defender eh, este terruño querido y era defendiendo la constitución, Francia, era volver nuevamente al gobierno que había sido elegido por el pueblo. Era defendiendo ese derecho de pueblo, ese derecho ejercido en las urnas, ese derecho de tener una constitución independiente, sin imposiciones. Y eso es lo bueno, defender la carta Magna, porque ella ha costado mucha sangre mira, y mucho fuego. Mira esa imagen de una mira, mujer. Ahí está la mujer eh, en actitud de disparar. Y tomaron la calle y fueron, mírala ahí haciendo, eh, prendiendo bombas molotov, están eh, activas. Mira, esa foto es icónica porque él se enfrenta a un eh, militar armado norteamericano apenas con dos piedras en las manos. Y así se enfrentó el pueblo dominicano. Esta, la emblemática fo foto del puente, eh, en esos momentos cuando fue bombardeado por el general Elia Welsing. Welsing en este momento eh, fungía como encargado de las Fuerzas eh, Aéreas Dominicanas. Y hay que ver, señores, cuántas cosas han sucedido en nuestro pueblo. Son más los que son buenos, son más los que defienden su tierra, son más los que defienden la constitución, Fíjate. que ese grupo de, de, de, de personas avariciosa que nos está llevando al abismo, nos está hipotecando nuestra independencia y nuestra razón de existir, pero seguiremos luchando de pie, aunque sea con piedras. Mira una cosa, el 28 de abril se activa la operación Power Pack del de presidente Lyndon Johnson, y es ahí donde interviene, porque primero... Se dan las desavenencias aquí internas y es lo que genera con una especie de real convicción de que se venía a luchar contra fuerzas comunistas porque no querían que se repitiera. Ese era el se, cuco de la época. No querían que se repitiera o se replicara un episodio como ya hacía apenas seis años en Cuba. Y, es y, decir, del 65 al 59, no, perdón, del 59 al 65, hay 11, ya tenía una vida, ya tenía un periodo, una década, sí. una década la revolución cubana, y despliegan 42 mil efectivos o marines apoyados en la OEA. Es decir, que hay una mezcla de situaciones con el objetivo de restablecer entonces el orden en la isla. Y mira, Francis, la, la constitución de esa época, Juan Bosch, tenía cinco pilares principales. Sí. Uno de los primeros era la independencia de los poderes, independencia de la justicia, del poder legislativo, del poder ejecutivo, total independencia, que es lo que nosotros queremos hoy. Por ejemplo, hoy... No se puede ejercer una justicia de Odebrecht como se debiera de ejercer, por ejemplo, porque no hay independencia de la justicia, no bueno, hay independencia de Bueno, hoy, poderes. si es por lo que podemos ver, el propio Consejo del Poder Judicial envió un mensaje con el tema de la jueza de aquí, que habiendo descargado y no encontrado culpable, se dio un paso estratégico y político para complacer sectores, entonces, ya no es la independencia de los jueces, está timada porque se supone que si usted, ejerciendo sus facultades, lo pueden reprochar y hasta votar y sí. convertirlo, y o, esto es un peligro. Y, y, otra cosa la que, y otra cosa que Juan Bos hizo fue eh, dar libertad a los presos exiliados que vinieran, liberar los presos políticos que habían aquí también y... Inmediatamente los norteamericanos empezaron con el cuco del comunismo, que recién terminada una dictadura, pues todavía tenía asidero en algunos lugares, pero los altos mandos militares que se fueron con ellos en contra del pueblo, aprovecharon la situación para ellos servirse del poder, entonces así enriquecerse, pues Llevaron mira, una deuda de 11 millones en esa época a 150 millones de dólares y luego elaborar y hacer empresa constituir empresa para traficar entonces algo fuerte y terrible en contra del mismo pueblo y se atrevieron a bombardear el pueblo, no obstante muchos militares valiosos entre ellos el coronel Francisco Alberto Camaño luchó de frente con el pueblo y muchos, muchos de ellos son más los buenos, vuelvo y repito mira ya. definitivamente el pueblo dominicano como he dicho, está, es rico en episodios y muestras de valentía y de arrojo por la defensa de los mejores intereses de este país. Espero que hoy, 24 de abril del, del 2018, reflexionen algunos actores de la vida pública nacional y puedan entender que tienen un compromiso, no solamente con esta generación, sino con las generaciones futuras. Me refiero en el, el aspecto político. Y también hoy, aparte de conmemorarse el, la guerra de abril del 65, se conmemora cada 24 de abril el Día de los Ayuntamientos. Caramba. Y cómo recibe... Este 24 a los ayuntamientos con una serie de, de problemas. Para arrancar el viaje, los antojos, todos los antojos, el regalo de la abuela y esa cena especial.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 Así es, Supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaranas. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros en De Mañana. Y si usted se quiere montar en un carro bien montado, en una jipeta bien montada, recién importada, como nuevecita, el dealer que anda buscando es el dealer, el Gordo Automol. Ahí están todas las marcas, todos los tipos, los colores, las buenas atenciones del Gordo Automol y también las condiciones. El Gordo Automol, el dealer que te monta bien, Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Salida Santo Domingo, el Gordo Automol, el dealer que te monta con calidad, llámelo al 809-294-3090, el dealer que te monta con calidad, el Gordo automóvil. Bueno, ahí van todas las jipetas del Gordo, Fulvio. Te decía que hoy también se conmemora, se celebra el Día del, de los Ayuntamientos y que vamos a estar hablando más adelante. Ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola Francis. Bien hermano, buenos días Hola Fulvio Presente Buenos días hermano, buenos días Desesperado es pro... esperándote Ahí voy, la fecha es propicia para levantar el puño en el día de hoy Recordar la valentía Así de es. nuestros héroes Que viva la revolución de abril del 65 Qué bueno Miren, rápidamente entrando en el ámbito internacional Exigen la salida del poder del presidente Daniel Ortega de Nicaragua Una multitudinaria marcha y fuertes protestas Que han dejado 27 muertos Y estremecido al gobierno de Nicaragua Intensificando la presión contra el presidente Daniel Ortega Ahí vemos las imágenes señores de cómo han estado las calles principales de Nicaragua Vamos entonces a escuchar declaraciones Adelante Estamos aquí para apoyar a los estudiantes y queremos decirle a doña Rosario y a Daniel que el pueblo de Nicaragua ya está cansado de la represión y que no les tenemos miedo. De afuera eh, nos están reprimiendo con balas, con balas calibre pequeño, con escopetas calibre 12. Bueno señores, ahí está, tensa la situación por allá en Nicaragua. Diez muertos por embestida de camioneta. A peatones en Toronto. Increíble, señores. Unas 10 personas murieron y 15 quedaron heridas ayer en Toronto. Luego de que una camioneta atropellara a varios peatones sobre una acera. En un incidente en el que el conductor del vehículo fue detenido. Sin que las autoridades hablaran sobre sus motivaciones. Hasta el momento no se habla de ningún verdad. Si fue un hecho terrorístico. Lo que sí. Es que hay 15 víctimas señores Bueno, 10 muertos y 15 personas heridas Hasta el momento es el saldo de ese fatal accidente en Toronto Vamos al ámbito nacional Leonel Fernández Ley de partidos No tiene los números para ser aprobada Así lo expresó Leonel Fernández expresidente. presidente, adelante los números no dan para que la ley fuera aprobada, eso es lo que veo en principio eh, y por consiguiente eh, entiendo que si los números no dan, no será aprobada. Bueno señores, ahí está, situación del PLD, bueno señores. La policía dice, hombre no tiene signos de haber sido secuestrado en Haití, ¿eh? así que se refieren al hecho donde... Ayer presentábamos las imágenes de este hombre de Puerto Plata, mírenlo ahí, que había dicho que fue secuestrado y que luego como una película narró que estaba lloviendo y se pudo ir. Le decía que hay que investigar esto, ¿eh? Vamos entonces a escuchar las declaraciones. Adelante. Nada ¿Qué te hicieron? Simplemente me ponían la esposa en el día, en la noche me la quitaban y me amenazaban todos los días cuando llamaba a mi familia, me ponían la pistola en la cabeza. Diciendo que me iban a matar. Las autoridades haitianas, conversamos con ellos ayer y sí. antes de ayer, y nos dicen sí, que bien, ellos están Rafael, profundizando también, la investigación sí, porque sí, ellos seguro, no encuentran coherencia sí, a un sí, secuestro pues, real. Y está comprobado que las llamadas que recibió la madre desesperada, que trajo los 50 mil pesos, esos teléfonos todos correspondían a Haití, pero lo que no ha hecho la policía dominicana, y lo que no ha hecho el jefe de policía, es indagar un rastreo de esos teléfonos. Bueno, señores, se investiga ese supuesto secuestro. Mujer pierde embarazo tras golpiza de una prima por una ensalada, señores. Así que ahí está increíble. ¿eh? Por una ensalada, esa prima le hizo perder su criatura a esa mujer. Vamos a escuchar esa información ampliada. Adelante. De la ensalada, aunque sea probada, tú sabes, cosa de la mujer embarazada. Entonces ella me dijo que ella no era mi prima y que no me podía dar ahí un ching. Digo yo, a la mujer preñada, considera que a la mujer preñada no se le niega nada. Pues ella por eso me voló arriba y me trajo al suelo. Y cogió y me estaba joicando. Después rompió a la llave y me en la barriga. Me decía, de que no me importa, yo te mato a ese muchacho. Que ella la, después que ella le dio con la silla, entonces ella la agarró por los cabellos, le trajo en el suelo y le dio mucho golpe, y la le traigo por la barriga y se le subió arriba. Y Exigimos justicia porque fue un niño inocente... ...que no se sé injustificablemente, salvajemente le arrancaron la vida... ...le apagaron la vida a un inocente y por esa razón nosotros pedimos justicia. Bueno señores, increíble, ¿eh? Por una ensalada y la golpiza se la produjo una menor... ...su prima que es menor. Terrible. Vamos al ámbito local, regional señores, rápidamente. Comenzamos por Pimentel, donde por allá... El peluquero Anthony Vázquez denuncia a este hombre. Miren esto, señores, terrible. Que fue agredido por una mujer quien lo asedia. Escuchemos. Tengo una ex pareja que no me deja trabajar en mi negocio. Yo quiero que le ponemos un paro a él. ¿Usted me entiende? Y que no quiero nada con ella. Siempre sigo igual. Yo nunca he querido nada.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 Y ahí fue que luego hizo el acto, me aruñó, me, me rompió un par de cosas. Y luego vinieron una persona y la jalaron para afuera. Y luego el problema se terminó ahí. Bueno, ahí está señores, agredido este hombre. ¿eh? Por su expareja en Pimentel, lo aruñó esta mujer terrible. Miren, vamos a ver lo que dice Nelson Osiris Díaz, que fue apresado por la policía. La policía ofrece una versión y él desmiente lo que dice la institución del orden. Escuchemos. Para mí se hizo una, una persecución diciendo que me mandaron a detener y yo no quise detenerme, que yo disparé al aire también, diciendo mentira, porque yo la pistola mía ni la mano le puse, y que ellos se vieron obligados a pinchar un neumático. También digo que es mentira porque el neumático me lo pincharon, dejaron dando parado. Dicen que...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 Nelson Osiris dice que la versión Que ofreció la policía es Falsa Miren suspenden el llamado que estaba Programado para hoy en San Francisco De Macorís, encuentro con Los convocantes del colectivo de organizaciones Populares de esta ciudad, con las autoridades Municipales Llevó verdad, arrojó La suspensión de este llamado a huelga Ahí está Juan de Dios Ortega Vocero del colectivo, escuchemos eh, Por ahora Hasta que la asamblea se reúna y le demos un plazo de dos meses a las autoridades, eh, dejamos sin efecto para el día de mañana. No quiere decir que nosotros vamos a abandonar la calle. Hay una comisión que estará integrada por miembros de este colectivo, incluyendo comisiones de manera específica con los directores regionales que le van a dar trabajo. pero Por ejemplo, hoy mismo hay una comisión que se va a reunir con la representante del Ministerio de Trabajo, y ahí ya ella nos entregó un pliego de, de, de salud pública, de INAPA, o sea que una comisión de este colectivo estará junto a los directores regionales para darle seguimiento a la gestión y a los trabajos que se van a realizar. ¿Y qué dicen las autoridades luego de esta reunión y la suspensión de la huelga que se comprometen? Vamos a ver lo que dice tanto el gobernador de la provincia, Juan Lantigua,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 Y, y otra cosa muy importante, de muchos caminos que por años y años no se han solucionado, que eso es tan intransitable. Bueno, ahí están las declaraciones tanto del alcalde, del gobernador, así que se comprometen un adelante a darle salida a esas eh, denuncias. En tanto, repetimos, no hay huelga en San Francisco de Macorís en el día de hoy. La DGC aumenta operativos preventivos en las calles de San Francisco de Macorís. Así que DGC, antiguo ahí está el comandante de la DGC. Vamos entonces a escuchar declaraciones. Adelante. Ya iniciamos la campaña de concientización y orientación a los ciudadanos y estamos simplemente cumpliendo las directrices, el señor director y la ley para que sea ciudadano, tomando las medidas preventivas, ciudadano, eh, acate lo que hace el cumplimiento de la ley. Eh, no, Estuvimos coordinando con el director de tránsito para verificar y coordinar el trabajo con relación a las villas, los, los semáforos. Que estamos trabajando con relación a eso. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del director de la DGC en la Dirección General Noreste. Miren, vamos a ver la denuncia que ofrece el hermano de una mujer quien fue asesinada y fue llevada al hospital de Sánchez, Alberto Gutiérrez. Eh, denuncia, ¿verdad? Por allá precariedades, negligencia. Y escuchemos entonces el hermano de la fallecida. Adelante. Nosotros nos encontramos precisamente detrás de lo que son las instalaciones del hospital doctor Alberto Gutiérrez de este municipio de Sánchez donde hace apenas algunos meses este fue remozado con una inversión aproximadamente a los 100 millones de pesos. Lo que nosotros estamos viendo son las dos unidades, las dos ambulancias que hace unos años brindaron servicios de emergencia de traslado a las personas pues que lo necesitaban. La falta del personal médico, la falta de medicamento y como pueden ver ustedes, estas son las ambulancias que tiene el municipio de Sánchez. Tenemos dos ambulancias también, que puso en funcionamiento, puesto en funcionamiento al alcalde de Sánchez, Melvin Ramírez, las cuales funcionaron solamente varios meses y también están arrumbadas. ¿Qué espera de las autoridades? Esperamos de las autoridades que no sigan perdiéndose vida en el municipio de Sánchez y que se pueda brindar un servicio de calidad a los pacientes, a las personas que vienen a buscar salud y que no salgan peores condiciones. Que al momento de sacar una emergencia, hay un equipo dotado con los equipos y herramientas necesarias que le garantice a la gente que no va a morir, por lo menos por el transporte. No bueno, ahí está la denuncia, caramba, ¿verdad?, ofrecida sobre la situación por allá. Vamos a esperar de que esto tenga una solución inmediata, que principalmente se pueda contar con ese vehículo de tanta importancia, como es la ambulancia para ese hospital y para todo el municipio de Sánchez. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos, Agua Randy Live, 100% purificada con sistema osmosis tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia de todos los nordestanos, Agua Randy Live. Señores, no hay tiempo para más. Bendiciones. Si Dios lo permite, mañana estaremos aquí de nuevo. ¿eh? Que viva la revolución, que viva la patria, que viva nuestra democracia. Francis Fulvio, con el puño en lo alto, regreso con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Vladi. Un Por saludo revolucionario tanta... desde aquí también. Y para decirte, Vladi, que les damos la bienvenida a Raquel Ortega hoy Bien. 24 de abril con un saludo revolucionario y con una jipeta de Gordo Automol, si te quiere montar, bien montado, con calidad, recién importado, como nuevecito, todas las marcas de jipeta, todas las marcas de carro, todas las condiciones, usted va ahí y saldrá bien montado, porque el dealer, el Gordo Automol, es el dealer que tú estás buscando, Avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández, Salida Santo Domingo. Usted se va a encontrar con las atenciones exquisitas del Gordo Automol, el dealer que te monta con calidad. Llámelo al 809-294-3090. Gordo Automol, el dealer que te monta bien. Raquel. Bienvenido. Buenos días hermano, qué bueno ese saludo de puño así, de revolución, de fuerza, de lucha, siente? de esfuerzo. Eh, muy bien, gracias Qué a Dios, bueno. saludos a Mar este gracias por estar ahí, como cada mañana, día, según la Iglesia Católica, de San Fidel de Simial, Simaringa, así que a Fidel, a todos los de nombre Fidel, bendiciones en, tu, en su día, en este día, en que recordamos 53 años después de la revolución cívico-militar, para la vuelta a la constitución, de la constitucionalidad del gobierno más correcto que ha tenido, si se puede decir en la historia, la República Dominicana del profesor Juan Bosch Loar, a nuestros grandes hombres y mujeres que han luchado y qué reto tiene la nación dominicana bueno, de seguir luchando por todos muchos desafíos pendientes es un ¿sabes? reto lo cada que tenemos así es porque lo que hoy vivimos se puede extrapolar el porqué de aquello y pareciera claro. que no hemos madurado no pero vamos avanzando. Hay que hacer otro tipo de revolución, el gobierno habla de una revolución educativa, que ojalá y se pueda materializar en un 100%, ha hecho esfuerzos muy importantes lo para ello, pero debe corregir algunas debilidades en la marcha. En el camino. Lo que yo sé que el gobierno ha hecho una revolución en mentiras, eso sí sé, Bueno, una revolución en mentiras para estar engañando al pueblo por los, todos los medios posibles. Hoy, 24 de abril, nosotros necesitamos una verdadera revolución en el pueblo. Equidad, buena distribución de los ingresos, servicios sociales, salud, vivienda, educación de calidad. Todavía hoy estamos pidiendo eso. Y agua potable, y buen uso de los recursos del Estado. Fundamentalmente. No un robo, como, como han tenido todos los gobiernos. Nicaragua que nos sirva, que es la primera información que trajo consigo... La, una de las informaciones que trajo consigo el informe noticioso de hoy, Nicaragua precisamente se lanza a las calles por una decisión del Consejo de la Seguridad Social, aumentando el aporte tanto del obrero o del trabajador como del Estado a un 5% y, reduciendo, y aumentando la edad que es prácticamente una trampa, uh -huh. y de eso debe ponernos a, a nosotros en remojo, claro. es decir, nuestra balba en remojo en República Dominicana, porque hay una especie de corriente, recuérdense que este Consejo de la Seguridad Social, ese dinero, que actualmente quizás sea una de las riquezas más importantes que hay en el Estado Dominicano, que es la reunión de todos los aportes de cada uno de nosotros, y de las AFP que manejan los fondos de pensiones. Ya se cogían 48% de esos fondos del gobierno. Que ya están utilizando parte de eso para deuda y no hay infraestructura ni retorno. Dios nos libre y nos tome confesado, como dicen. Pero Nicaragua... Que se inventen, que se inventen con el dinero del trabajo y el esfuerzo de los dominicanos también, aparte del que nosotros pagamos como impuesto por todos los bienes y servicios, que aquí en la República Dominicana no se produzca esto. Y hay un informe importante, que ya luego lo traeremos a colación, como tema, de que usted tenga que pagar 30 años de, de aporte, para que al final solamente le reconozcan y le devuelvan un 23% de su salario. Eso es un robo. Uno más. Francis, en Nicaragua pasa algo superior a eso. Es una dictadura que ha plantado Daniel Ortega y su, y su familia. le llaman el, el caudillo. El caudillo. Ma, imagínate, no hubo más candidato en Nicaragua en las elecciones pasadas. Por eso Daniel están pidiendo Ortega la salida y su, de él. Y su esposa, la vicepresidenta. Así, ellos, sí han, bonito. ellos sí han... Gobierno regresado. familiar. Yo sí, quiero conseguir... Cuál será, Así es la revolución. Te no. Yo quiero conseguir la cómo se denomina buscarse. ese régimen. No sé, porque cada vez que... Cuando desde del feudalismo, ha habido distintos... Hay gobiernos totalitarios, hay gobiernos dictadores, patriarcal, hay patriarcal... patriarcal estos son, son patriarcales. Patriarcal. Okay. Es decir, ya, estamos regresando. El el ya, ya ha costado... Eh, 27 30 o 30. 30 hay medio que hablan de 27, otros hablan otro de, de 30 desde muertes, 30 de ayer. 30 ¿Quién sabe? ¿Quién avanza con esa lucha de reivindicación en Nicaragua a los estudiantes? Así es. Y el pueblo. Y lograron torcerle se, el pulso a la presidencia. Y el pueblo se ha ido a la calle apoyando a los estudiantes. El pueblo completo de Nicaragua. Pues yo dejo por a las condiciones que se están viviendo allí. A los sindicatos, a los trabajadores, a los a los empleados privados, que somos aportantes, que tenemos eh, recursos depositados eh, y que ese Consejo del poder, de, perdón, de, la, de la Seguridad Social en República Dominicana, no se invente otro, es lo que yo pido para que vayamos en paz, por lo menos en lo que son la esperanza de tantos trabajadores y trabajadoras dominicanas que aspiran con su trabajo tesonero y cumpliendo al pie de la letra, que sabemos es una trama bien planificada, no se salgan con la suya y luego no puedan recibir lo que corresponde para un retiro digno, para una vejez digna aquí en la República Dominicana porque andan unos, eh, unos eh, como una especie de movimiento que se está generando... En todas partes donde hay un sistema de seguridad social muy parecido. Sí, sobre todo por la injusticia de, que, que se da en ese sistema. Y bueno, y la juventud ha logrado, insisto, torcerle el pulso al gobierno. Hoy día se está pidiendo la destitución de Daniel Ortega, el caudillo. Y su esposa. Sí, sí, y su esposa. Así es. Es so pena que ha tenido que morir gente en esta lucha. Ya, bueno, la historia lo ha reflejado en innumerables ocasiones, no solamente en, en Nicaragua, sino que también aquí en República Dominicana, y hoy recordamos a Gesta de Abril. Mucha gente tiene que morir y entrega su sangre. Y bueno, y pena que además de que otros no lo recuerdan ni, ni siquiera puedan seguir los ideales. No es que nos lancemos a las calles a enfrentarnos con la policía y a ponernos como blanco fácil para perder la vida. No, no hay necesidad de eso. La, hoy día los tiempos requieren de otro tipo de revolución, de ideas, de exigir los derechos, pero con mecanismos pacíficos, sobre todo donde se le haga saber a las autoridades que deben cumplir con el deber, el de, nosotros con los deberes y ellos con, con los derechos que tienen que devolvernos a nosotros, que pagamos impuestos y que para eso le llevamos cada cuatro años en las elecciones votamos por ellos para que bien nos dirijan, cosas que no hacen. Entonces, son pena que tenga que morir tanta gente luchando por el bienestar de los demás. En Nicaragua hoy día está luchando por eso, por una mejor eh, seguridad social, pero han tenido, ya le doblaron el puso de tal forma que el pasado sábado tuvo que echar hacia atrás la medida, sin embargo se sigue luchando. Por eso es que decía ayer que debía de servirle de ejemplo Nicaragua a República Dominicana, y hoy yo digo que debemos poner nuestra balba en remojo como aportante y como trabajadores, como personas productivas y que aportamos por un futuro o una vejez digna eh, porque tenemos un sistema de seguridad social similar y donde un consejo puede definir la suerte de tantos recursos que están depositados. Y vuelvo y repito, es posible que esta sea una de las mayores riquezas que posee el pueblo dominicano aquí en República Dominicana una mujer embarazada de ocho meses es atacada por otra mujer simplemente porque le pidió un poco de ensalada al momento del almuerzo y esto trajo como consecuencia una discusión le cae a palo a la embarazada y se pierde el embarazo bueno, Una situación eso es un caso penal. Eh, que da mucho que pensar de la pobreza mental y la pobreza de bienes de nuestro país. Qué lamentable que por el medio esté un, un bebé que ya prácticamente estaba inocente. Inocente, inocente y ya al umbral al llegar a conocer este mundo. Y perder eh, la vida de esa manera. Eh, de, de hecho, eh, quien ha provocado, quien estuvo involucrado, es pasible de ser sometida a la acción de la justicia porque ha cometido un homicidio. Eh, en la base legal dominicana debe dársele respuesta a esta señora y a esta familia que llevaba en su vientre una criatura y que esta persona no midió las consecuencias y se embarcaron en un pleito eh, obviamente que hasta dónde la embarazada eh, participó porque también tiene que tener comedimiento en el sentido de que eh, sería difícil entender a veces si, si simplemente le fue encima la otra persona y no hizo nada la embarazada eh, hay que ver eh, en sí mismo, pero es un caso lamentable óyeme Fulvio y Raquel, me preocupó la denuncia o el apresamiento de un joven que dice que la delincuencia y la policía es lo mismo hmm. los delincuentes y la policía. los policías los delincuentes sí. y los policías es lo mismo porque está Obviamente incómodo por una situación, parece ser de una patrulla, que lo ha sometido con subterfugio posterior a un, una persecución, porque obviamente la policía tiene que también entender que hay momentos en las noches que resulta, eh, no se define si son delincuentes o si son policías, porque hay muchos delincuentes que se visten de policía. Hay muchos delincuentes que se visten de policía. Pero yo quiero seguir siempre fortaleciendo el criterio de la institucionalidad, de la institución. Como debe ser. Un policía comete una falta, no es verdad que los policías son todos iguales. Así es. Un policía comete un hecho, no es verdad que la institución es cualquier cosa. Es la institución y es la que está llamada. a a preservar el orden público y pese a todas las defici deficiencias que vive en ese órgano, se trabaja y sé que hay hombres valerosos. Muy buenos. Y, y mujeres, vuelvo y repito: y mujeres. y mujeres que hoy están sacando la cabeza por la institución con muy buenas notas y calificaciones. ¿eh? Esperamos que el general. Eh, pueda esclarecer esto y que no permita que se den estos casos en una gestión de él y esperamos, vuelvo y repito, le estamos acompañando paso a paso porque vemos que hay una especie de eficacia cuando aplica la estrategia de conocer la ciudad y ya está presentando informes de objetivos cumplidos. Así es, ahí está.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Les enviamos un abrazo bien grande. Saludos a los que nos ven a través de la magia de la Internet en www.telenor.com.do. Aquí estamos, agradecer a Siana, Siana donde vestir a la moda cuesta menos. Mi outfit de cada día es gracias a Siana. Este es un vestido que van a ver luego los que me siguen en mis redes sociales, me encuentran por Raquel Ortega en todas las redes sociales. Siana, ubicado en la calle El Carmen, esquina Papi Oliviera, ahí estamos. 809-588-2395. Atentos porque en los próximos días vamos a poner nuestros especiales tradicionales, especiales que tiramos la puerta por la ventana en Siana. ...donde vestir a la moda cuesta... ...menos fulvio. ...bueno Raquel, hay que aprovechar estos especiales... Claro. ...y ya llegaron directamente desde Japón... ...los microorganismos eficaces... ...totalmente natural... Mm -hmm. ...totalmente orgánico... ...para que usted tenga en su granja porcina... ...avícola, ganadera... ...planta de tratamiento... ...cocina, carnicería... ...cero malos olores... ...óigase bien... ...cero malos olores cero moscas, cero gusanos, llame a José Elia Varga al teléfono 829-290-275-1120. Eh, usted lo puede constatar, los microorganismos eficaces son totalmente naturales para que usted desarrolle su empresa con responsabilidad, amigable con el medio ambiente. Bueno, amigable, amigable con el medio ambiente y su salud.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 aplicada y otros tantos procedimientos. Su teléfono 809-294-6426. Opción Natura es una forma natural de sentirse bien y resolver sus problemas de salud. Así es, reconocer también agradecer a NutriBeauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Aquí en San Francisco de Macorís somos distribuidores exclusivos de los productos BioNature y Organic Skin Care. Ahí está el teléfono en pantalla, 829-497-90. 91 producimos jabones y cremas totalmente orgánico para el cuidado de tu piel, pero además realizamos todos los demás procedimientos, limpiezas faciales, peeling, todo, y te damos seguimiento si quieres rebajar esas libritas de más que te molestan un poco, pues puedes llevar eh, ir a nuestra oficina, a nuestro centro, en la calle San Francisco entre José Reyes e Inver, recibir toda la asesoría para que comas saludable, en poco tiempo verás los resultados. Nutri Beauty, Centro de Medicina Estética y Nutrición. Si tú quieres tener tus ojos bien cuidados y verte bien, óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio, los mejores profesionales del área atendiéndote con amabilidad. Unas gafas, unos lentes, unas monturas que se acomodan totalmente a tu contorno facial para verte bien y cuidar tus ojos. Se encuentra en la calle Castillo, esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio Supermercado Almanza recuerda que no tiene que salir de la guaranas Porque todo lo encuentra en un mismo lugar Supermercado Almanza, un supermercado por departamento Y allí aceptamos tarjeta Solidaridad Estamos en la, avenida, en la calle principal 34A las Guaraná. Ya saben, supermercado Almanzar, tan nuestro como las Guaraná. Bueno, en el WhatsApp tenemos nuestros amables televidentes, Arlington Peña de Washington D.C. Nos escribe, nos saluda, dice muy buenos días, mi gente bella, siempre activa. Buenos días. Muchas gracias por estar activo, Arlington. Ana María desde el municipio de Tenares, provincia de Hermanas Mirabal, manda la foto de este jovencito, se llama Francisco Manuel Hidalgo Ruiz, que está de fiesta de cumpleaños hoy. Así que felicidades para él. Ahí está, felicidades, que la pases muy bien, de parte de Ana María y de todo el equipo de mañana. Bueno, y yo he mandado, ojalá y podamos ver en eh, Máster, si podemos mm, presentar en estos momentos, bueno, primero una llamada en lo que va descargando es el himno de la Revolución de Abril, escrito música y letras de Aníbal de Peña. El Tribunal Constitucional justo hace tres años Atrás, cuando cumplía la Revolución de Abril los 50 años, reconoció a Aníbal del Peña como el autor, música y letra de este gran himno de la Revolución de Abril. Antes vamos a recibir este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ustedes. Hola, hola, bien. ¿Con quién hablamos? Sí. ¿Con quién hablamos? doctor Vargas. Hola, doctor. Buenos días. Un placer, adelante. Gusto, gusto de oírlo todos los días a esta hora. Gracias, Gracias, doctor. Sí, eh, fíjense, la persona que hagamos vida en las iglesias, especialmente en la iglesia católica, uh -huh. nos damos cuenta, o sea, estamos en este tiempo hablando de lo que es el buen pastor, sí. del capítulo 6 de, de, de Juan, uh -huh. y vemos lo que es un pastor donde dice que la que el, pastor, el buen pastor es aquel que llama a sus ovejas y ellas lo siguen. Correcto. Pero lo que estamos viendo, me voy a esa introducción, viendo que ustedes desde el principio están hablando de lo que fue la revolución del 24 de abril y cómo estos dirigentes, que se llaman dirigentes, quieren llevar a un pueblo a una huelga un día como hoy, en vez de escogerlos para orientar a los jóvenes a hacer talleres, a hacer paneles, a dar charlas, voy a este día para eso. O sea, creemos que es un error, se está la historia, se tiene que repetir. ¿Por qué tiene que repetirse? Porque se está olvidando. Los dirigentes, esos que hoy querían hacer una huelga en San Francisco, parece que hay que orientarlo a ellos. Es bueno que pongan ese programa de ustedes para que ellos se orienten, que fue este día. ...y que ellos deben de decir, si es que saben qué pasó... ...que yo creo que no, muchísimas gracias... muchas padre, gracias... ...a usted doctor... ...muchísimas sí. gracias doctor... ...y bueno, empezaron hacia atrás el llamado a la convocatoria... ...porque ayer se reunieron con sí. el señor gobernador Juan Antigua Javier... ...y bueno, llegaron a acuerdos, entre estos dar un plazo de 15 días... ...para el inicio de algunas horas... Eh, ...es interesante la propuesta, la, <coughs> la orientación... Porque somos sufridos nosotros aquí en este espacio, cuando advertimos y llamamos a la población a que no, pierda, a que no perdamos nuestra memoria histórica, por el para que no se repita, no hay forma de que el pueblo entienda por qué suceden o se repiten episodios o se parecen a otros episodios lo que está, lo que está padeciendo uh -huh. y es producto de que hemos olvidado. Es, Exactamente hoy debemos conmemorar, pero conmemorar y analizar qué hemos Recurra, hecho para uh -huh. conservarlo. Correcto. ¿Qué hemos hecho para conservarlo? Y dárselo a, a enseñárselo a, a los más jóvenes, a los que vienen atrás. Sí, y los supuestos líderes que hoy sea, bueno, yo sé, se hacen llamar líderes, mucha gente en nuestro país y no tienen seguidores. Y un líder sin seguidores no es na, no absolutamente nada. Entiendo muy bien el mensaje del doctor Vargas entiendo perfectamente sobre todo de no utilizar este día para ese tipo de protestas sino que más bien para reflexionar para educarnos, para recordar el aporte y el trabajo, el esfuerzo que hicieron estos grandes hombres y mujeres por la vuelta a la constitucionalidad y les decía que ese himno famosísimo que todo el mundo mucha gente lo ha podido valorar y lo ve y lo promueve a través de las redes sociales el himno de la revolución a luchar, a luchar, soldado valiente es de Aníbal Aníbal de Peña. de Peña. Aníbal de Peña les decía que el Tribunal Constitucional lo reconoció como tal, como el autor de la música y de las letras. Yo quiero compartirle esa joya en este momento especial en que recordamos los 53 años de esta gesta de abril. Adelante. Alucar ayúdame, a ayúdame alucar ayúdame ayúdame ayúdame ayúdame Esa histórica memorable, el himno que reconoce la valentía, el coraje de esos hombres y mujeres. Ustedes vieron en las imágenes eh, históricas, sobre todo en el momento en que enfrenta el soldado, se le enfrenta al, al a la, el yankee. Entonces, es una de las fotos que ha recorrido el mundo histórico y está, camaño. Histórica, ahí está camaño, También la foto de miran donde, mujeres, donde se le pone pobrecitos. de frente sí. al soldado valiente a uno de estos militares. Y con piedra es en la llante, mano. ¿eh? Sí, enfrentándolo. También Así aquí es. en San Francisco de Macorís, la, la vida, eh, Raquel, eh, grandes eh, jóvenes eh, ofrendaron su vida en esa gesta uh -huh. y muchos miembros del pueblo fueron a Santo Domingo y, y, y se dispusieron a, a, a echar hacia adelante, a luchar por esa libertad, por esa independencia, por esa ese retorno de ese gobierno constitucional de Juan Bosch Así en ese es. momento. Así es. En este marco de celebración, antes que pasemos al mm. tema principal... La universidad ha estado, ustedes lo saben, celebrando eh, todo un programa de actividad con motivo a esta gesta de abril desde el pasado día 13. Y para este jueves estará la participación de Minuta Vares Mirabal, la licenciada Minuta Vares Mirabal, con la conferencia de la participación de la mujer y sus aportes para el fortalecimiento de la democracia república dominicana. A las 4 de la tarde en el salón de acto eh, maestra Ana Luisa Arias. Habrá reconocimiento el viernes próximo y entrega de certificado a personalidades e instituciones que colaboraron en actividades como el campamento de verano educativo. El sábado 28 la conmemoración de la segunda intervención militar norteamericana e izamiento de banderas a las 7.30 en allá. Con estas actividades cierra todo un programa cargado de muchas actividades importantes para reconocer y para no dejar eh, morir la memoria histórica de estos grandes hombres. Y mujeres que entregaron su vida por Que nosotros tuviésemos una democracia Una verdadera democracia Todavía falta mucho por lograrla Por lograrla en plena, una plena democracia eh, Pero sí que hemos avanzado lo suficiente Tenemos un contacto Vamos a recibirlo, buenos días Buenos días Hola, hola, ¿con quién buenos hablamos? Sinando sí, Duarte hola. Saludos, Nando señor parte. Duarte Saludo Adelante sí eh, Yo quisiera ver cómo yo puedo tener comunicación ¿Con quién? Con la familia de Virgilio Ortega. Bueno. Virgilio Ortega fue un, un profesor universitario en el 65. Ya. Era pro, profesor de química en la universidad. Ya. Y yo quisiera comunicarme con la familia para saber de él. Bueno, bueno, pues ya usted lo ha hecho público. Cualquier persona que haya Virgilio llamado, Ortega, que, sí. que conozca la familia. La familia de, de Virgilio. Virgilio Ortega es de aquí de San Francisco. Sí, sí. Y la... se pone en contacto con nosotros a través Virgilio del programa Ortega. Y usted esté pendiente. Así, el es. Hernando que, Duarte quiere comunicarse con él. El señor Hernando Duarte. Hernando. Muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias a usted por llamarnos. Sí. Gracias a usted por ¿Sí? Cómo no, gracias. Bueno. Es tiempo del tema principal para el día de hoy le corresponde a nuestro hermano Francis Rodríguez. Adelante. De mañana. De mañana. Muchas gracias mis queridos compañeros. Sí. el <ríe> eh, Morenito lindo siempre tira la de. Así es. Gracias señor. a ustedes por estar ahí como cada mañana en de mañana. Bueno, es obligado que, es obligado que tenga que tocar eh, en conmemorarse hoy la fecha de un episodio, como hemos dicho, que marcó un antes y un después a la República Dominicana, y es desde allí que se puede tomar como punto de partida el proceso de inclusión a la vida democrática, obviamente a, a poco tiempo de, de, la, de la finalización del régimen dictatorial que impuso Trujillo durante 31 años. Ya para el 61, poco tiempo después, en el 62, el profesor Juan Bosch asume el poder de forma democrática y con una constitución que es la llamada Constitución del 63. Esto traía consigo una experiencia del profesor Juan Bosch que mantuvo su parte de su vida en el exilio a raíz de esa dictadura y que posteriormente se consagra en ascender al poder pero con un poder o una presidencia efímera es decir, de poco tiempo siete meses después viene el derrocamiento a eso le suceden el triunvirato y una serie de facciones posterior a la dictadura que gobernaron por, esp por espacios también muy efímeros y de poca trascendencia democrática puesto que no tenía más que la conformación de gobiernos eh, transaccional eh, eh, de transición. Y esto, así, recordar los gobiernos que existieron posterior a la independencia por los grupos que se forman alrededor de los presidentes y de los poderes. Y me llegó a la mente la historia de la valentía y arrojo de un hombre que posteriormente fue presidente Perdón. y que gobernó ciertamente con mano dura pero apegado a la norma y al buen hacer y a la pulcritud del manejo de lo público restableciendo así la confianza internacional el crédito y redujo la deuda prácticamente la libró me refiero a Ramón Cáceres pero en torno a ese poder, cinco años de, seis años después, 1905-1911, un apellido Tejeda, cercano, alburó a la, a la parte del poder, pero que tenía negocios espurios, de los cuales Moncáceres no permitía pero ellos estaban inquietos, porque sus negocios no tenían efectividad, el trasiego, el contrabando, la malversación, porque de allí se desprende que la historia recoge que Mon Cáceres, su guardia, hasta hoy hay un dicho que dice, está preso por la guardia de Mon porque se presentaba a las oficinas y lugares donde funcionarios de él tenían actos indelicados, como lo que vemos ahora y no pasa nada. Y es preciso hacer esa historia, esa, esa remembranza, porque fue precisamente a raíz de la muerte de Moncáceres en el 11, por ese grupo de tigres ¿Ese grupo de qué? De tigres. Cae en el abismo la República Dominicana nueva vez Y ahí viene la primera invasión de ese siglo En el 16 Que nos mantuvo hasta el 24 Con una aduana cobrada por los americanos Y una deuda que no se sabe a dónde iba a llegar Y de ahí, des qué decirle Lo que sucedió con Vázquez Primo hermano de Moncáceres Y en fin, muy avanzada edad y secuela Trujillo que vale decir que a esta fecha aún desde el 62 con esa constitución el estado dominicano formateó para que no se vuelva a repetir una dictadura y creó la ley 5880 que prohíbe exaltar la figura, imagen y obra de Trujillo y fíjense señores qué similitud tienen todos estos hechos con lo que ha sucedido y lo que pudiera suceder si nosotros seguimos de, lo, de, de como dice, de galloloquismo y no entendemos la responsabilidad ciudadana primero que tenemos para no advergar ideas de solución con un nieto Trujillo ¿A quién se le ocurre que un clúster, un, un proyecto de esa naturaleza se pueda gestar basado en el pensamiento de que la deficiencia de inseguridad que tenemos en el país, este muchacho que no tiene vida política ni, ni condiciones porque no ha vivido en República Dominicana, más que la historia, quiere ahora arrebatar un espacio que dominicanos, que se supone tienen conciencia de la realidad que ha vivido la República Dominicana, caigan en esa debilidad. Eso da pena. Mucho El, por, por moda. Por como, moda un, como un modismo. Como llevar la contraria. Porque la juventud o un modismo. Sí. Porque yo estoy claro de que República Dominicana vive hoy momentos difíciles. Sí. A pesar de que paralelamente tenemos una prensa pagada, que no son todas o no somos todos, que edifica una ilusión en base a una información que realmente no la estamos viviendo. Y esas son de las cosas que pudiéramos nosotros decir. Eso atenta contra la memoria histórica del pueblo dominicano, si hoy no la recordamos como se debe. Por eso el recuento y hago la similitud de esos episodios que pudieran hoy estar, estar ter, gravitando en la vida nacional. Pero hoy también celebramos el Día de los Ayuntamientos. Ayer tuvimos aquí un joven que explicaba cómo Pimentel, me refiero a Silvano, uh -huh. explicaba cómo Pimentel se está levantando y los jóvenes de Pimentel se están levantando, procurando llamar la atención del pueblo para que no siga dormitando, ya que tienen autoridades que han presentado no solo deficiencia administrativa, sino ineficacia y torpeza. Así se celebra el Día de los Ayuntamientos en la República Dominicana y en el Nordeste. Y yo decía y le preguntaba a Silvano que si esto era un proyecto que podría estar formando las características que requieren los pueblos para que los pueblos elijan, los hombres que verdaderamente tienen los conocimientos, las bases políticas sociales para dirigir destinos o para dirigir administraciones. Me preocupó que hoy, 24 de abril, a la vez que dábamos la información en este espacio de que se levantaba la huelga que estaba prevista para hoy y se le daba un compás de espera a las autoridades y que válidamente el gobernador Juan Antigua, con su pasividad y con su voz muy comedida, daba en el punto cuando decía que dentro de todas las reivindicaciones solicitadas, una le competía a él, es decir, que estaba claramente definiendo cuáles eran sus responsabilidades y se lo estaba exponiendo a los convocantes y negociantes para que no se embarcaran en una discusión mayor cuando él está haciendo una gestión por una. Pero luego vimos a nuestro alcalde, el señor Antonio Díaz, cariñosamente Alex, o artísticamente Alex, a quien la verdad es que mucha gente ha podido entender y agradezco que cuando yo abordo el tema del municipio de San Francisco de Macorís, las acciones de la alcaldía, claramente ellos perciben que dentro de mis críticas siempre hay una orientación que pudiera servirle de oriente o de, o de vía. Y sobre todo, les aseguro, más sana que la, de, de, que la que le resultan del cuchucheo y de las presiones de compromisos políticos que tuvieron en campaña y de gente que lo que busca es negocio con el ayuntamiento me preocupó que Alex Díaz hoy dijera y ojo con esto que ya en los próximos días y si el, y si el director pudiera conseguirme esa parte donde el alcalde anunció hoy de que estaría próximamente concursándose la obra para la solución del desagüe pluvial de la UAS oiganme esto la UAS es una institución nuestra es una institución autónoma mm -hmm. con recursos propios pero sobre todo de responsabilidad directa del, del ejecutivo del ejecutivo y que han hecho lo inhumano para lograr que el Ejecutivo mire hacia la Universidad del Pueblo y eso contrasta con un aporte de más de mil millones de pesos que le hiciera a la Enrique Sureña o a la Universidad Privada. Resulta chocante, Raquel. Pero el que el municipio, que no hay una obra en curso ni se ha licitado en este periodo de este año 2018, una obra se anuncie, no menos importante, la obra de la UAS. ¿Por qué me preocupa? Porque sabemos que esa obra, junto a la de Campo Fernández, está en una litis, porque los ingenieros tienen un contrato, en la cual han invocado uno de ellos la irresponsabilidad del ayuntamiento y se pretenda ahora creer que se puede batir esa obra. Alcalde, no caiga en eso. No cometa perjurio, que usted no va a poder hacerla, por lo que yo sé. Y el costo que eso lleva, así se recibe el día de los ayuntamientos, con más. Qué pena que no escuche o no se ponga... Acorde con lo que aquí en este programa se le dice Si sigue esa trayectoria Es peligrosa porque eso es legal Y sabemos lo que hay de ahí Así Pudiéramos estar construyendo lo contrario A lo que sería el municipio ideal ¿Y quién les habla como municipalista? Tengo que, que reconocer que pese a todo, es una de las entidades más cercanas a la sociedad y que yo, Francis Rodríguez, y que mucha gente me ha hablado en los medios, he dejado o ha corrido en los medios, y sobre todo agradecerle al periódico El Jaya, David Díaz, que hiciera una reseña en base a mi candidatura a la Alcaldía por San Francisco de Macorís. Quiero decirle a este pueblo que no es en sí una, una especie de lanzamiento, porque no lo es, más bien es una propuesta en razón de que estos episodios de, de alcaldías puede dar claramente muestra de si se está requiriendo de hacer un perfil del alcalde idóneo fuera de la popularidad, fuera de la fama, fuera de... De, de muchas cosas que se tejen en, en torno a la formación de una candidatura Es más bien instar a este pueblo a que evalúe a los hombres y mujeres políticos Porque a través de la política y de los partidos es que se puede alcanzar los puestos electivos Ojo con eso, que uno de los errores que ha cometido el alcalde actual de San Francisco de Macorís que creyó obtener la popularidad y ser alcalde por él y no por el partido que lo llevó. Hoy se ve sin partido y muy coqueteando con el partido oficialista en todo lo que se va a dirigir. Qué bueno sería que él se sentara con el partido que lo llevó y le dé formación. Pues eso es lo que yo estoy haciendo. Yo soy político y lo he dicho siempre. Y seguiremos defendiendo los mejores intereses de este pueblo y tejiendo la formación de una conciencia social municipal que tienda que para ir a los puestos a que nos representen no pueden ser personas ineficaces y sin ningún carácter que determine la formación y la clara indicación de dirigir los destinos de este pueblo. Gracias a ustedes por escuchar. Gracias, Francis, a ti por tu reflexión. Nos vamos a una breve pausa. Tenemos un contacto. Hay en contacto, ahí en contacto. Tenemos, buenos, está días. Ahí, buenos días. Bien. Sí, buenos días, Francis. Buenos días. Buenos días. Buen día, Julio. Buen día, Raquel. Hola, hola, ¿con quién hablamos? Sí, Inmaculada le habla. Hola, Ay, Inmaculada. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias a Dios. Es para informarle a Francis y al pueblo en general que nosotros mañana vamos a entregar los remontamiento del centro comunal, remontamiento de parque, que él dijo que no había obra, ya Esa estamos está, bueno, está en en las obras del presupuesto participativo y Muy ya bien. vamos a iniciar el presupuesto participativo de este año, o sea ah. el ayuntamiento está trabajando con el sí. presupuesto, con el presupuesto general. A veces no es bueno o sea, desinformar a la población. Nosotros estamos trabajando en obra del presupuesto participativo y del presupuesto general. Pues mira, quédateme ahí mismo para yo contestarte. Me, dis, me disculpa una cosa, pero te pido que me respete porque yo no desinformo. Yo tengo mucha base y cuando empecé a dar el dato, este año no se ha iniciado ninguna licitación, ninguna obra, pero sí estaban en curso las otras. Eso lo dije eh, Maculada. Cuidadito con eso que yo no hablo aquí para desinformar. Y te pido respeto como yo te respeto, porque no vamos a permitir que tú por defender lo indefendible venga a, a establecer. Qué bueno que tú des la información, Raquel, eh, inmaculada. Dije, y si quieres te repetimos, porque aquí se graba, porque esto es responsabilidad mía, mis palabras, que no hemos visto en este año las obras que están destinadas para este año, porque yo sé que estamos en el año 2018, desde el 31 a la fecha No hay una obra Ahora, sé que hay en curso Otras que ustedes están terminando Y la van a entregar en el 18 ¿Sí o no, Inmaculada? Por favor, llámame Porque te, di, te pedí que me esperara Porque no puedo tampoco quitarte La oportunidad de que tú me repliques Aquí no se desinforma Y cuidadito tú Cuando das estas informaciones Que no eres del que no eres del departamento de obras públicas ni de planeamiento urbano, sino de un área distinta. Y lo que vas a hacer es que se va a hacer la que está desinformando y desinformada eres tú. Bueno, gracias Francis. Nos vamos a la pausa. Retornamos.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, agradecer a los que nos escriben el WhatsApp Marisol del barrio San Pedro, manda esta postal, es Qué bebés más hermosos, es, buenos días, felicitarme a las nietas de Ramón Emilio Duarte, que cumplen cinco meses, Keila y Keisha, ah, ¿Qué, qué cosa bien, más, bien, más bella. ¿eh? ¡Qué hermosa! Qué Dios la mira, bendiga. Mira, mira, mira, qué belleza, mira. ¿Cómo no? Aita? Parece muñeca. Bueno, felicidades. felicidades a ella. No le ponemos la música porque la música dice cumpleaños, como son cinco meses. Sí. ¡Feliz mes! ¡Felicidades al abuelito! Dios la bendiga, así es, a toda la familia. El Luis Alberto manda la lectura de hoy martes 24 de abril, la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos del 22 al 30. Muchas gracias por Enviarla, nos escribe Manolo Geraldino, amigo tuyo, Fulvio, sí, sí, sí, mío sí. También, y mío también. De Francia, duro Manolo, duro. Sí, él dice que hoy hace 34 años de que alguien en la República Dominicana de que de PRD hoy llamado PRM no más que fue mató a dos mil dominicanos, 24 de abril de no, 1984. Ah, 84. En el 84, ahí está gracias Salvador Manolo, Jorge Blanco, gracias Manolo Lourdes de los Maestros. Escribe. Manda la segunda de Corintios, eh, capítulo 7, versos del 7 al 9. Gracias, Lourdes. Nos escribe también, a ver, a ver, Carlos Torres. Carlos Torres, este es el líder de las bases oprimidas. ¿Resucitó? Del líder de dice las bases él, oprimidas. Después de... que vino Leonel, nadie supo más de él. Pero eh, tú estás proyectando sí, a Wilton déjame, déjame ver qué es lo que dice. El movimiento de empleo para la base del PLD hace historia a lograr multiplicar el amor, el diálogo, el entendimiento entre compañeros que han mantenido una rivalidad durante años por intereses encontrados. El movimiento es unidad y es el encuentro para fortalecer la razón? juventud no que bien. desde hace tiempo tomar el control de las instancias de decisiones del Partido de la Liberación Dominicana. Ayer cumplimos uno de estos mayores anhelos, unificar junto al movimiento de los compañeros a... Gerson Lizano ah, y Milton Alvarado. Que sea para bienestar de los PLDistas. Bueno. Dice Carlos Torres: empleo para la base. <ríe> Roberto Josso desde Las Terrenas manda un mensaje bíblico del libro de judas 17 sie, gracias roberto desde el municipio de las terrenas por siempre estar en sintonía con nosotros ahora tenemos un contacto telefónico buenos, buenos días. días a ustedes tres hola hola quién Buenos habla días. me habla Angiolina Breu del ensanche Eduardo hola Angiolina un placer oigan yo quiero sinceramente este apoyar a Francia con su valentía oiga Francia ¿no? es inmaculada vino aquí no es chimeando ni nada sino reclamando la participación. Ah, el, el, la asamblea de, partic de presupuesto participativo. Exactamente. Dos años nosotros nos aprobaron por un millón y medio el centro comunal. Y, el, y, y nunca el, aparece. Y nunca aparece. Entonces, yo quiero saber qué van a hacer con ese millón y medio de que nos aprobaron a nosotros, al Ensanche Duarte, para Bien. dónde lo van a desviar. También quiero decirle. Que los bomberos, ese dinero que se va a invertir, que no le corresponde, por ejemplo, al, al ayuntamiento invertirlo, que lo inviertan en el ayuntamiento, esos chicos dan pena sinceramente, los bomberos. Sí. Debe de, de, de levantarse un patronato Para darle respaldo a esos muchachos Porque sinceramente Eso es deprimente Usted va, ella eh, solicita la, la ambulancia Y esos muchachos van con esa sonrisa De oreja a oreja, a mí, sinceramente A mí bueno, se me grifan los bellos. Gracias por ese aporte que tú haces Gracias Sánchez. Angelina y, y gracias también por tus palabras Porque yo creo que lo que ha debido de De tener Inmaculada es claro Que aquí hablamos Claro, y hemos sido propositivo y lo que tú dices complica más porque se demuestra que no hay tal programa de inversión de presupuesto participativo con respecto a los bomberos ciertamente que los ayuntamientos no tienen como política de inversión a los bomberos gracias a Dios gracias. que aquí hay un Luis Elías de Moldó, que ha podido y ese, y ese tema de la, de la ambulancia señores Ustedes saben que aquí ha existido un 911 desde antes de que existiera el, en, siquiera el plan nacional. el sí. plan nacional este contacto, hermano. Buenos días. Se Buenos días. ha salvado mucha gente con esa ambulancia. Buenos días. Buenos días. Eh, Francis, yo te apoyo mil por mil. Nadie Gracias. mejor que tú sabes las leyes del ayuntamiento y, cómo, y te manejaste muy bien porque somos amiguitos. Lo que pasa que ahora tú no sabes quién soy yo, Laura y de ir, ¿tú? Te agradezco tu palabra. Eso es. Así, como tú lo estás diciendo. Francis. Y mejor es que se lleve de ti, porque tú si entiendes la ley, sabes los presupuestos sí. y sabes todo lo de ahí. Así, Así es. Para Gracias Vete por su llamada. Francis. No criticar por criticar No, jamás, yo porque reclarar, eso sería personalizar. quiero Quiero aclarar algo. Es el propositivo. Así es. Hay un presupuesto participativo. Sí. Se llama a las diferentes juntas de vecinos a participar. Sí se aprueban un determinado número de obras esas obras se someten al general al general y de ahí se eligen las que van y de a ser ahí prioridad ahí se eligen las que van a ser prioridad entonces esa se se construyen sí no necesariamente la que convergen entonces ya. mucha gente tiende a confundir pero eso ha debido que, que porque participó ya le va a tocar eso ha la debido obra. del ayuntamiento explicarlo en la asamblea entonces, para que eso. ellos mismos desglosen ¿Cuáles obras se le da por prioridad? Ejemplo, Porque la misma comunidad de apoyan a la otra. Claro, por ejemplo, las primeras que se clasificaron, que ya se hicieron y se entregaron. Se están entregando, dijo Inmaculada ah, ahora. Sí, la mayoría se han entregado. Ahora, nuevamente, se eligen las que van a ser construidas. Correcto, okay. vamos a recibir este contacto. Buenos días. Sí. Buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, estamos hablando de Pimentel. De ah, Pimentel. Pimentel. Saludos, ¿Cómo, ¿cómo sigue el movimiento y todo eso allí? Sí, Frank, ¿qué conoce? A mí, yo soy César Hernández. Ah, ¿cómo está usted? Sí, me saluda tu doña, la ¿Ras? que lo primero que decía que le llamaba, lo que diga Balaguer. Sí, sí. cuando usted llamaba, lo que diga Balaguer, sí. y en un momento, sí. Balaguer no está solo, cuando así, empezaron a atacarle. Así mismo era. Oye, yo solo es síndico de Pimentel. sí. Fue de, de, principalmente de la alcantarilla sanitaria, sí. que fue la administración mía que se hizo. Yo era cínico cuando eso. ¿En, ¿en qué año? ¿Qué años, ¿Cuánto hace de eso? Eso fue en 90. Yo fui 90 en 90, 94. Ya. Va para 30 años. Sí, sí, sí. Qué y se bueno. comenzó eso. haciéndose un trabajo bien hecho, comenzando en tubería de 8 y terminó en 24. Lo que pasa que ya el pueblo sí. está demasiado desarrollado, muy grande. Nadie la quería es como siempre sí nadie quería el movimiento que había cuando para el pega no lo quería vino Cristóbal Marte en Pimentel lo estamos totalmente a Pupú ¿sabes? en ese tiempo sí. en ese tiempo fue que hay? Balaguer preguntó cuántos Pimenteles que ¿Qué? hay sí pero tú sabes Balaguer lo hizo por la memoria que dio el blanco que dio Pimentel por terminado pues por ya. eso que digo así. Ya, ya, sí. ya. Y hoy 24 de abril, ¿qué importante aporte nos hace? Bueno, yo te digo que nos estamos reuniendo con el padre, principalmente para ver lo que se puede hacer por pimentel. En los próximos días... por pues su experiencia apórtela ahí y a sí. ver si, si este movimiento, y se puede rescatar, porque el, el tema no es van a atacar por atacar, sino este atacar yo los males no y, y ayudar de, con no las la autoridades. No de eso no hablo nada, porque a mí no me da información sin saber nada, pero no tengo algo... Por seguro. ¿Qué van a hacer en los próximos días? Bueno, nos vamos a reunir con el padre, principalmente de otra, otro equipo que está trabajando. Pero yo te digo, de los síndicos que están pasando, Antonio Rosario, fuimos síndicos juntos sí, en el, mismo, en el periodo. mismo periodo. Y ese hombre andaba una guaguita, era. Yo salí, yo pagué más de 50 mil pesos y era lo mío, para no dejar deuda al síndico que me estaba relevando a mí. Cómo no, muchísimas gracia pues gracias llamada, por su aporte. Gracias por el aporte y siga haciendo contacto con nosotros para estos datos. Tenemos otro contacto. Municipal. Así es, buenos días, buenos días, se nos cayó, Llamo. vuelva a intentarlo porque la vía se congestiona, el 7 25 05 05. momento para recibir la llamada, buenos días, buenos días. Buenos día, días, Franci, buen día buenos días, días. Día. hermana Raquel. Hola, buenos hola días. hermano, ¿qué tal? Sí, Un abrazo grande. Se le quiere sin daño ni un chévere. Ah, <risa> está bien. Qué voy para a Sí. No hay... Yo, tengo algo para ti. Dígame. Eh, es Juan Carlos que te habla. Sí, sí, sí. de Cenovi. Me gustó tu intervención ahorita. Gracias. Mira, me fascinó, me llenó full. Pero me gustaría, me gustaría que te manejara un poquito con lo que es la Junta de Vecinos. Sí. Porque nosotros, como Junta de Vecinos, eh, somos un poquito estrictos sí. y voy a decir algo que voy a aprovechar este momentico excusa que me voy a salir de orden eh, aquí hubo un señor que tiene una hermana en la capital que está pegada con Jaime David y me dice que tiene una música muy violenta y muy cosa y yo mira esa música tiene que tratar de bajarla porque aquí alrededor hay personas mayores hay personas que quieren dormir que tienen trabajo fuera de acá tú no tú lo tienes ahí. no yo estoy pegado con mi hermana y le digo mira yo reto oye yo reto a tu hermana oye yo la reto si tú quieres que te haga llevar la música y a ti también que te suelte oye yo la reto a ella si tú quieres bueno pues anoche la, no, no se escuchó la música parece como que cogió un poquito de temor francis para adelante gracias y ustedes salen un buen candidato para nosotros sí. bendición para usted gracias. y para su familia uh -huh. especialmente también gracias Muchima gracias juan carlos mira Fulvio tenía el tema en día pasado acerca de, de los ruidos y los sonidos y que se iban a demoler una cantidad de bocinas. El, jueves, el la jueves. En la procuraduría. En la procuraduría. El jueves. La gente tenemos que entender que ciertamente podemos tener un espacio de esparcimiento en nuestro hogar y cuando uno dice, bueno, es que no le guste que se mude, eso no es así. Porque la convivencia y vecindad es eso, es convivir, es respetarse mutuamente y el vecino tiene que propiciar que esa comunidad sea verdaderamente vivible, no sea de enfrentamiento por una música. Ahora, pueden hacer una fiesta, invite al vecino, comuníquelo, pero también cuando llega la hora de dormir, porque mañana hay que trabajar, a, entiéndalo también, porque todos necesitamos descansar, que esa es una de las partes por la cual existe una ley que limita los días de semana las horas hasta las 12 de la noche para los centros de diversión, con excepción de aquellos que están en zona hotelera o han logrado permisos en casinos y hoteles. Eso hay que decírselo a la gente. Las libertades se ejercen en base a los deberes. Claro. Cuando claro. usted como ciudadano cumple su deber, ¿Tiene de... usted tiene un derecho conservado uh -huh. y a punto, como dice, positivamente. Así es, la libertad de cederse con, con, con límites de... también, por claro. los excesos. Claro todos hacen daño y debemos sí. cumplir con nuestros deberes. Así, es. el Fondo Monetario Internacional ha dicho que va a evaluar en materia de corrupción lo atiende a los 189 países. La República Dominicana está ahí dentro de ese grupo de países hablando y cambiando lo, radicalmente el tema. Lo que escucharon ayer a Alicia Ortega anoche, el uh -huh. informe dice uno de los entrevistados porque fue a entrevistar a Perú, a Ecuador, a Brasil, que es una ola tan grande que en su momento va a llegar a República Dominicana porque desde República Dominicana no existen las condiciones para hacer eh, y llevar hasta término lo que sucedió aquí Así de es que, tan grande que fue bueno, óyeme desde Perú se transfirieron cuentas para pagarle a Joao Santana aquí a República Dominicana fue toda una red, una cadena un entramado hay la banca Fuerte. Así que vamos a esperar esta evaluación que va a ser el Fondo Monetario. En el WhatsApp Esther Vargas escribe, dice que en una rueda de prensa escuché que la ley de nuestro país prohíbe que todo descendiente de Trujillo aplique a la presidencia. ¿Por qué no se prohíbe ese señor? ¿Por qué permiten a la luz pública que, que viole la ley? Si estoy equivocada, por favor, edificarme, no. dice Luz Esther Vargas. Eh. Hay un contacto Raquel Vamos, Vamos a recibirlo, buenos días Buenos días Buen día, ¿cómo buenos está días. mi amor? Hola bien. Hola, hola, bien usted Bien, gracias Es mi hermana Irka sí. Yo tengo un inquieto ¿Cuál es? Yo, la señora que trabaja aquí en mi casa ¿Cómo fue? Tiene un en, en una escuela pública uh -huh. Y supuestamente la pizarra la rompieron Los profesores dicen que son los muchachos Que la rompieron Y le están quitando a cada padre ¿Dos mil pesos para comprar la pizza? No. ¿Cuánto cuesta una pizza? <risa> no, no, no puede ser, hija. No, no. ¿Y qué pizza no, es? es? Esta mujer se está volviendo loca aquí. Dime, no déjame averiguar cuánto no, cuesta una pizza. Eh, Vamos, ¿en qué escuela no. está? No, eso debe ser dos mil pesos entre todos eh, los cargos. En, en la escuela pública de Guisa. Ah, porque Guisa, Guisa está en crisis. qué grado? Está en crisis. ¿En la de Guisa está en crisis. ¿Cómo que se llama esa, Raquel? En, en sexto grado de la escuela de juicio. no, pues vamos a investigarlo y que se mantenga tranquila ahí, porque vamos ay, a investigarlo ay, ay, ay, ay, ay. dos mil pesos no, no, debe existir condición. otro plan, es eh, no, para no, remozar no, no, la escuela entera, <risas> sí, mínimo, mínimo, gracias Irka, un abrazo Ramón del sector Santana en el whatsapp escribió, dice que el alcalde Alex Díez, como los AMED, hoy dijese que aquí, en vez de organizar el tránsito, lo que hacen es daño a la ciudadanía. A los hombres y mujeres trabajadores de esta ciudad. Ay, qué comparación, Dios mío. No. Ramón, por Dios. ¿Qué es eso? Julio, dile algo. Ramón está fuerte. No, no, no. Está no, demasiado no, no, no. fuerte. Al mes que se activa, a los finales del mes que eso no tiene madre. <risa> ¿Y es la? Todas las esquinas. Claro. No, ¿Qué el, será? Pero vimos en la noticia Hay que, que, que el titular aquí, el que es nuevo, está en el proceso de de orientación, sí, pero desde que paran a una gente, en vez de orientarlo de decirle, mire, Mira, amor, pongas, es la multa la que les sí, recibe la que oriente, tienen que saber bien cómo lo hacen así es, con esta información nos despedimos, nos vemos mañana si Dios quiere